La Junta Electoral aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Mella Esquina Sánchez. Estoy con un amigo hermano, delegado del partido de la Revolución Dominicana ante la Junta Central Electoral. William Brito, bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Cuénteme, ¿cómo ha estado el proceso hasta ahora eh, eh, de, de la entrega de los materiales, de la parte de contacto con ustedes los partidos, de parte de la Junta Electoral de aquí de San Francisco de Macorís? Bien, mi hermano Roberto Neri que no hemos visto ahí en el bajo techo y, y en los gigantes, sí. trabajando con los deportistas siempre. Realmente eh, la Junta Municipal es, es, un, es un órgano exitoso. Si hay, hay 300 y pico de juntas municipales y siempre ha sido gananciosa, siempre ha sido una, una junta que la gente, eh, los funcionarios, su jefe, eh, digo, de la Junta de Central Electoral, gente se terminó el proceso que de 7 a 5 si a las 5 hay 50 gente esas 50 gente van a votar porque sale el primer vocal a recoger la cédula y entonces cuando ya la recoge ya tienen potestad para votar pero no pero lo, lo, lo, lo, Wilhelm y Rafael me dicen que no que a las 5.30 aunque la cédula esté en mano de, de, del vocal a las 530 se le devuelve la no, cédula no no no no no no no no están equivocados inmediatamente se le toma la cédula, eso es un indicio, es un calificativo de que pueden votar. Ya. Ahora sí, no le cogen la cédula y, y, se, y viene más gente, eso sí no. Ya. Pero usted te enfila, viene y le toman la cédula, inmediatamente le toma la cédula, ya usted puede votar. Bueno, pues yo ahí está, eh, en la parte que, que esa es la idea de este programa, educar ustedes que son los expertos y los actores principales, de la parte porque no tiene razón de ser que te tome una cédula y después te diga, no, ya, ya se pasó el tiempo, no va a votar. Eh, o sea, yo creo que realmente ellos están equivocado Eso la Junta tiene que puntualizar porque eh, muchas veces la gente confunde o está confundida y la gente se confunde. Entonces es bueno que la Junta siga aclarando el tema de, de la votación. Eh, nosotros queremos agradecerle Luis, a usted el tiempo, eh, gracias por compartir con nosotros eh, y ser eh, portavoz de que hasta ahora todo está bien en lo que es la Junta Electoral de aquí de San Francisco de Macorís en cuanto al proceso del próximo 5 de julio, o sea, este domingo próximo. Así es, realmente esta Junta es un ejemplo y seguimos ayudando para que la gente vote bien. Ok, mira, vamos a pasar, eh, atención allá en el estudio, con Raquel Ortega. Adelante Raquel, que está en el precinto de la Junta Electoral para ver qué, qué está sucediendo allí con la entrega. Adelante Raquel. hermano, que Vamos a despedir parados. ¡Gracias el Y seguimos viendo cómo surge por supuesto el movimiento de los diferentes delegados políticos que están observando el proceso y que son parte importante en esta en, la, en todas las juntas electorales y en este proceso que será realizado el próximo domingo, las elecciones presidenciales y congresuales de nuestro país. Adentro, todo un equipo de hombres y mujeres trabajando. Entregando materiales, es lo que corresponde de acuerdo a la ley por la 2019. Y estamos preparados, estamos despedidos para que usted el próximo domingo vaya a votar de forma confiada. Unas palabritas para la prensa, estamos en vivo, ¿cómo pasando todo eso? Ahora va todo bien, la gente ha podido bien. Gracias a la Junta Electoral, a Michelle Freya, el secretario, que nos ha abierto la puerta para que trasplantar todo lo que se está haciendo, como debe ser, por supuesto, y al canal, a todo el equipo de producción. Roberto, échate para acá, como decimos, Roberto, nos vamos a la pausa, unos minutos nos quedan todavía del programa. Continuamos con más en el toque del mediodía.